con 37 minutos. En las redes sociales hay de todo, hay cosas buenas pero también hay cosas malas y mucho engaño. Así es, y miren ustedes los mensajes que nos llegaron a nuestro WhatsApp matinal, que vale a decirles, la gente nos avisa de todo, lo sí. que les llama la atención lo que les preocupa y lo que les parece algo sospechoso porque a nuestro WhatsApp nos llegaron algunos mensajes donde están promocionando, dice, unas pastillas que dicen que son súper milagrosas uh -huh. y que te ayudan a perder esos kilos de más. Dicen, bueno, esta persona que nos eh, mandó este pantallazo, social que decir 8 meses compra estas pastillas para la ansiedad y no comer mucho que las encontró en el Facebook publicitadas incluso por figuras mediáticas por actrices conocidas no y bueno, compró Ajá. pero que eh, empezó que a, mí, a consumirlas claro. y se dio cuenta que era una estafa. Así es, le dice que si compra uno es un precio, pero si compra más le hace buen descuento. Yo compré seis dice, seis frascos ...para ella, para los nietos que son adultos... ...probó primero y después de la primera semana... ...decían que bajaban de peso, pero nada... ¿no? ...así que está poniendo justamente la denuncia... Así ...y mira tú, con el mismo frasco también nos escribió... ...otra persona... ...otra persona... ¿No? ...que compró también seis frascos... ...en la propaganda de las redes... ...y aquí nosotros más allá de la, de la advertencia... ...que siempre le decimos que no caigan en las redes... ...los estafadores... ...es el consumo indiscriminado de estas pastillas... Uh -huh. ...no es la primera vez... Que hemos hablado con algún especialista para ver qué tienen estas pastillas, realmente nos ayudan a bajar de peso, sobre todo en estos momentos donde más de la mitad de los peruanos, el 50% tiene sobrepeso, entonces mucha gente dice ay no. Prefiero tomarme una pepa, una pastilla, uh -huh. antes que hacer ejercicio es que o no, llevar un régimen. No solamente es el sobrepeso, es también la ansiedad que a veces nos lleva a consumir, a comer, a comer. a comer. El a comer. frío, el invierno ¿No? se suma. Y sí, al, al final, entonces, ¿son o no? Eh, pues una buena opción estas pastillas se lo preguntamos a la licenciada Claudia Agüero. Ella es nutricionista y está con nosotros el día de hoy. Siempre nos orienta un poquito en lo que tenemos que consumir, la, la vida sana. Y dinos, eh, Claudia, eh, no sé si a ti también te ha llegado ese tipo de mensajes de las pastillas milagrosas para bajar de peso. Eso, ¿Funcionan o no? Sí, efectivamente, muchas veces los pacientes caen en comprar ese tipo de fármacos que por un lado, el detalle, muchos de ellos ni siquiera tienen registro sanitario, sí. ni siquiera han pasado por Ojo. una fiscalización por digemil sí. o digesta y muchos de ellos también por eh, dar el nombre de producto natural atribuyen ciertas propiedades milagrosas uh -huh. que no tienen ningún sustento científico yeah. y que muchas veces pues pueden exacerbar o empeorar las condiciones del paciente, claro. la diabetes, la hipertensión, uh -huh. el colon irritable, etcétera. O sea, no funcionan. No. Realmente pero, son una estafa. También son una estafa, pero pueden darte hasta, hacerte un daño hasta emocional porque te alteran, ¿no? El, no solamente el metabolismo, sino también pues eh, los cuadros de ansiedad, ¿no? se exacerban. O sea, si en vez de ayudar, cosas. son contraproducentes. Exactamente. Muchos de estos productos el detalle que tienen son anorexígenas, quiere decir que te quitan uh -huh. el apetito momentáneo y diuréticos. Entonces, la persona los consume el primer mes y dice que es regio? Bajé 5 kilos, pero ha perdido un músculo, ha perdido agua. Y al momento que eso. dejan de tomar las pastillas, vuelve la ansiedad. Hay un rebote. El doble, se llama el rebote. Exacto. Es. Y eso es lo peor que puede pasar. Y, pues, y más cuando uno tiene esa emoción de claro. querer lograr algo bueno. Pero claro, es que, a ver, ¿no? Lo que uno dice, ya voy a empezar la dieta, ¿no? Pero por dónde empiezo? Claro. ¿Cómo hacer dieta y no morir en el intento? <risa> es nuestro momento Ayúdanos, con Claudia. <risa> sí, <risa> dale, a sí, ver. Sí, sí. Lo que tenemos que tener claro es que con comida natural, como lo que vemos aquí en la mesa, lo podemos lograr. Existe un sistema para. Por ejemplo, que yo les he traído ahorita acá, que pueden ver que es un sistema de intercambio de alimentos que me permite... Que yo pueda comer, por ejemplo, un día si quiero pan. ¿En serio que puedo comer pan en mi dieta? Se puede comer pan sin ningún problema. La dieta, claro del, pan, sí. ¿no? la dieta, la dieta del pan, ¿no? Estamos como en la dieta de sus ideas. Porque hay gente que suprime algunos alimentos y dice, ok, yo voy a hacer dieta y me quito todos los carbohidratos. Chao arroz, chao pan, chao papas y claro. como solo proteínas y frutitas. Al y tercer verduritas. día comes, pero full chatarra, dulces y lo todo. extraña, porque, claro, porque finalmente cuerpo lo imaginemos extrañas. cuántos años comiendo pan todos los días y de claro. la noche a la mañana me lo quito. Eso es Eso está mal. la ansiedad. Está mal. Para ello, lo que mejor recomendamos con nutricionistas es poder hacer un intercambio de alimentos. Un día puedo comer pan, pan. pero otro día puedo comer en vez del pan. Avena. avena, en la porción indicada por ejemplo 20 gramos de avena me va a dar las mismas calorías, uh -huh. grasas y proteínas que un pan, pero sin menos Igual. harina sin harina, pues claro, sin ajá. El puedo ir cambiándolo, otro día puedo cambiar por una porción de fruta, de repente medio plátano uh -huh. o puedo cambiar de repente por dos mandarinas uh -huh. o puedo cambiar de repente por dos granadillas o una manzana entonces ya no me aburro, ya la dieta no es monótona, uh -huh. es flexible y estoy comiendo de todo y cumplo mis calorías y uh -huh. cumplo el famoso déficit calórico que es lo que uno el utiliza. famoso déficit déficit calórico, o sea, hablemos de eso. Si sí necesitas un poquito de calorías. Sí, sí, claro, claro, claro que sí, todos necesitamos calorías. ¿De ¿Calorías bases por qué? Porque nuestro cerebro necesita calorías, sí. nuestro corazón necesita calorías. Bueno, cuerpo, aquí, todo ahí. nuestro cuerpo, exacto, si no, no podríamos trabajar, no podríamos ¿Mm? estudiar, hacer nada. ¿no? Entonces, Entonces para hacer ese cálculo del déficit calórico, quiere decir que tenemos que comer o bajarle a las, a los, a las calorías, ¿qué porcentaje? Lo recomendable es un 5% menos y uh -huh. e ir haciéndolo de a pocos, ¿no? Uh -huh. Hablamos de más o menos 200 calorías menos. ¿Qué son 200 calorías menos? De repente dos frutas menos yeah. o un pan menos uh -huh. de lo que comías de la mañana. Ahora, la fruta, ¿la tengo que comer en el desayuno, de postre y también en la cena, media mañana o solamente una o un dos un veces mito al día? O una verdad. Es un mito, puedes comerlo en cualquier momento. ¿En la noche? Sí, también, ah, también. Claro, claro que sí. ¿un plátano? ¿Qué Muchos es? pacientes comen frutita en la noche, ah, sí. ahora que es un poquito más de calor, lo, lo pueden hacer sin ningún problema. El detalle siempre está en la cantidad, no ya. es lo mismo comer uh -huh. un platanito que tres. comerte cinco o tres. De ya, ah, okay. comer, es la cantidad. Mira esto de aquí, ¿no? Menestras. Sí, sí, sí. ¿No? Las A mí menestras. me gusta esta, pero bueno, ahí <ríe> sí, está. Sí, sí, sí, las menestras, de hecho, por ejemplo, si yo como... 90 gramos de uh -huh. los frejolitos me va a dar la misma cantidad de calorías, proteínas, minerales que 90, por ejemplo, de payares o que de garbanzos. Uh -huh. Entonces yo puedo intercalar un día como este, otro día como este, sí. este y sin problema. Si sí, como eh, los frejolitos con una ensaladita para fijar el hierro... Y... Con limón. Claro, con ah, limón. Y le agrego un huevo, un huevo frito, frito o un pestoso pescado o una proteína X, ¿ya es mucha proteína o no? Porque ya la amenaza tiene proteína. Muy buen punto. Si yo, por ejemplo, consumo una porción de proteína de más o menos 50 gramos, que es, que es poco uh -huh. en realidad, un filetito de pollo, uh -huh. pescado, como comentaste, es, es, está en un buen balance. Sí, sí, sí. Ok. Ahora, lo que aquí muchos dirán, aquí Melchor dice, oye, pero ahí falta el arroz. El arroz. El arroz, sí. el arroz ¿No? sí. Eso es lo que tenemos que <risa> quitar, porque además si esa saladita la tiene papita. Exactamente. Lo ideal, lo, que, lo que más recomendamos razón. si queremos perder grasa, peso, sin estar consumiendo nada extraño, sin someter mm -hmm. nuestra salud en juego, es un carbohidrato que puede ser, por ejemplo, ¿no? Las menestras, la papita, combinamos dos y ya está. Otro día puedo intercalar. Quito la papa, le pongo arroz. arroz. Otro día le pongo camote. Otro día le pongo de repente. El tema es no poner los dos en el mismo. Piso. El ají de gallina, ¿no? Que tiene... Papa. Arroz, arroz, más el ají de gallina en sí que tiene sí. está hecho de pan. Sí. Es una bomba de carbohidratos. Sí. Entonces ahí solamente es el ají de gallina solito, claro. con su huevito encima, con claro. sí, la papa y sin el arroz. O podemos hacerlo, por ejemplo, ahora de quinoa. Yo hago Más proteína. Bien. Yo claro. hago, sí, claro. cambio <risa> El arroba Alicia Reto, mamá de reto, o sea, tengo ahí tengo una receta, receta de ají de gallina. Ahí sí, cambia con con quinoa. Sí, sí, sí. sí. Así es. Y las Sí, sí, sí, sí, también. Claro que sí, funciona muy bien. Y además que hacemos una variedad porque es aburrido. Muchas veces pensamos que para bajar de peso es podio sancochado Uh -huh. todos Lechugo, los días. De pechuga, pechu de pollo, no, pues. No, eso Para eso nada. Es, es hacer un balance. Y de hecho, podemos ver que también es importante conocer las porciones, lo que podemos ver en un plato, ¿no? Un plato de comida, uh -huh. eh, lo, lo que se llama el plato saludable, claro. que justamente es la división de tres, uh -huh. verduritas, como era así, así de dos manos de ensalada, un puño de carbohidrato, y otro de proteína. Y, de proteína, de proteína. y lo podemos ir sí, variando. Fer, ¿no? Se la sabe todos, sí. con razón tan regio. Y los ejercicios. Y los ¿no? ejercicios. Nada de esto va funcionar si no haces ejercicio Claro, claro sí. la, Moverse, el ¿no? mejor efecto termogénico en vez de pastillas, el ejercicio, el ejercicio. es así lo es. mejor, Car, eh, cardiovascular Moverse. pero también de fuerza, o Es sea, además algo ayuda de peso. A mantener los músculos, y sí, sí, sí, sobre claro, los 40 sí. algo de peso, así que y cuando llegue a los 40 ya lo veré muy <ríe> bien muchas <ríe> <ríe> <ríe> gracias Claudia